os Os No tengo. Ice. Bank Clave. Clave. Hay <risa> que Ya. Eh, ¿De qué lugar viene? Yo vengo de España. De Paraguay. De Argentina. ¿De Valparaíso, Chile? Valparaíso, Chile. Eh, ¿cuál, ¿Cuáles son sus oficios? Eh, eh, ilustradora Eh... Ilustrador y muralista, diseñador también. Eh, estampador textil y muralista. Eh, muralista, sí, di, dibujante, ilustrador. DJ. DJ. Sí, sí. Eh, diseñadora gráfica y muralista. ¿Qué eran antes de ser eso? qué eran? No, antes de ser Niños. Estudiante. Niños. Sí, un, un niño. No, claro, también. <risa> no. <risa> Estudiaba en la sí, universidad. Sí, estudiaba también. ¿Trabajaba? Eh, ¿A mi edad qué hacía? Hacía o sea, tipo. ¿qué... ¿Qué edad tienes? ¿Verdad? ¿tú? Sí. Sí. Eh, iba a la escuela, me entrenaba, eh, bailaba, sí, me divertía. Dibujaba y leía, leía libros todo el día. Eh, no tenía responsabilidades. Yo dibujaba. Lo que más hacía era dibujar. Chupas. También. Dibujaba mucho y jugar. en bicicleta. Eh, para la sí, en bicicleta. Son los niños? ¿Qué les inspiró para ese cambiar no. en el sitio? Bueno, no, pero mezclémonos no mejor, ¿no? Como sí, que bueno. todo? Eh, Y hacemos? a mí me incentivó empezar a pintar eh, directamente en la calle a los 15 años, cuando vi una revista de graffitis que venía de Estados Unidos. Eso bueno, me llamó a empezar a dibujar y a querer pintar paredes. ¿Ya empezó a yo a ver, yo, yo dibujaba siempre y empecé a pintar en las calles. Cuando vi pintar a unos muralistas de Santiago en Valparaíso, y ahí dije, ya, hay que hacerlo. Sí. <risa> yo, yo creo que, que, más de que nos incentivó a ser pintores, la pregunta sería al revés. Al resto del mundo, ¿qué te desincentivó para dejar de pintar? Porque todos pintamos de chicos, ¿no? Sí, sí. es como que... No sé, como que nos incentiva el, el ejemplo de los murales de la calle, pero una vez que uno lo hace, no lo puede dejar de hacer. Uh -huh. Como ah. que va en aumento. Un taxista la otra vez me preguntó, ¿y cómo comenzaste? Y yo le dije, yo no, nunca comencé, yo nunca paré. No, no. No no. no, no. no, es no, paré, no de... De nuevo, eh, esta da como de inicio y tampoco final. Yo soy Skalen, voy a continuar la entrevista. ¿Hace cuánto tiempo llevan siendo pintores? ¿Cuánto tiempo se dedica? No, si Estás en eh, la calle, ¿no? Eh, arranqué a los 15, así que hace 19 años que estoy pintando en la calle. Yo hace 15 años? 6 eh, años, 6 oh, ¿no? sí. años pintando. Ya a los 14 salí por primera vez a la calle, o sea, pinto a la calle desde hace 16 años, más o menos. ¿Creen, sí, que... En la calle también ¿Creen que el grafiti es vandalismo? Sí. ¿El grafiti es vandalismo? Sí, sí grafiti sí En Realismo, parte sí bueno. Tiene un en poco parte. de los dos Es de que la, Primero la palabra vandalismo Una definición en relación A un sistema que obliga a algo Y en ese sentido sí, sí bueno. Pero si No existiera ese sistema no lo sería oh, yes. ¿Han tenido problemas por pintar en la calle? Muchos <risa> De pareja sobre todo <risa> Así de faltas Claro. <risa> un par de persecuciones policiales, pero cuando comenzábamos, cuando éramos chicos... ¿no? Sí, pero claro, en, en un principi principio uno pintaba de noche, pero ahora ya pinta de día, sobre todo. Es que eso, más que nada, también se hace cuando uno lo piensa como... evolucionando en algo. Eh, al principio no tenés mucho que mostrar para convencer al dueño de la pared. <risa> Tampoco tenés muchos sí. materiales. Y, tampoco tienes mucha y uno no tiene mucha seguridad como para defender lo suyo, entonces como que eh, al final... Cuando empezás a afianzarte en eso, empezás a elegir paredes que te den más tiempo para poder ir haciendo mejores cosas. ¿Les gusta el barrio de Villa Coronilla? Sí. Sí, yo sí. sí, sí. sí, hoy todavía no llevo una huella, así. pero sí, sí. Yo llegué hace unos días y estuve pasando bien. Vale. Y esta la... es la cuarta vez que vengo ya al barrio de La Coronilla, así que... ¿Se sienten ah. cómodos? Sí. ¿no? No? ¿Ah? sí, claro. ¿Se consideran ¿La gran artista? La artesas? favorita del barrio de Coronilla es Doris, ¿no? Doris, Doris. Un saludo a Doris, la señora de ¿La Doris. ¿Se consideran gran artista? En los Muchas Un 1,90, 1,95 artista. ¿Se No, eso es algo que nunca me lo pregunté. Gracias, es era todo. De bueno, bueno, nada. De nada, gracias, gracias a usted. Gracias, gracias.